Este es un nuevo este capítulo, es un nuevo vídeo. Traigo un, este es un vídeo de un tournet. Estamos aquí en el mapa de Carpath y estamos al fin de vuelta en lo que vendría siendo eh, la rutina. He vuelto de... de mis vacaciones y estoy, pues bueno, eh, más que nada eh, volviendo a retomar un poco lo que viene siendo el un tournet. Hace ya bastante que. Que no juego, estoy un poco frío, he estado subiendo vídeos de bueno, de cosas que grabé anteriormente, ya sabéis que estos días la serie de, de completando las misiones y tal, pues son eh, vídeos los cuales ya había. ya tenía grabados de, de antes, de antes de irme, para que bueno, para que el canal no estuviera pues eso sin vídeos ni nada por el estilo. Pero bueno, ya hemos vuelto, vamos a empezar a tener más vídeos actuales, vamos a empezar aquí a jugar eh, más PvP, que es lo que, que es lo que, quiere, lo que casi todo el mundo quiere, ¿verdad? Lo que más le gusta a todo el mundo, y además, eh, para que sean más, no sé, bueno, que haya más contenido y podáis verme más jugar, he creado un canal de Twitch, os podéis meter en mi canal de Twitch el cual os voy a dejar en la descripción y he empezado a hacer ahí vídeos plan hacer algunos directos ya eh, pero aún no estoy muy experimentado estoy empezando y estoy viendo a ver cómo, cómo se no sé cómo me puedo desenvolver en lo que viene siendo eh, lo que viene siendo en Twitch no en directos eh, haré bastantes directos semanales, voy a estar probando más que nada. Sobre todo voy a jugar un turner a lo mejor me da la pica y juego algo diferente, pero eh, más que nada un turno, un turno PvP o, o lo que vea. O también, que es lo que quería deciros ahora a continuación, el servidor. Siempre, oh, mi server, mi server. Eh, bueno, cuando me he ido, no, me he ido de vacaciones el server, lo he dejado, lo he dejado cerrado. Pues ahora he vuelto a abrirlo lo que pasa que lo que he dejado abierto es este vale eh, Asterio 8x2 tpa home y keep skip ese sería el server que hay ahora mismo abierto podéis eh, podéis si queréis uniros y vamos bueno, es un server survival más que nada eh, a lo mejor pues yo que sé pues busco alguna manera de abrir otro servidor yo que sé un play o cualquier cosa pero en principio más que nada lo que vamos a hacer es pues eso jugar en en este que es el, un, survival, ¿no? un survival que además a mí me gustan los survival y por eso por eso lo, lo estoy dejando y no mucho más eso es todo ya estamos de vuelta voy a empezar a traeros más vídeos suscribirse al canal de twitch para estar al tanto de todos los directos que hago porque voy a hacer muchos directos y eh, nada más yo espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos de un turno ya sabéis dale like y yo os lo traeré así que no lo que he ver este capítulo espero que os haya gustado y adiós